Tú, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna.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 Jesucristo.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 todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos padecerán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Felices, Felices los, que los que tienen alma de pobres. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Felices los que tienen alma de pobres. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sion a lo largo de las generaciones. Felices los que tienen alma de pobres. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios. Lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que lo vale. Así, nadie podrá gloriarse de la, delante de Dios. Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin que, como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Dios, Señor. Señor. el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos ante el Evangelio de las bienaventuranzas, bienaventurados, felices, y obviamente que es el Evangelio que no justifica el sufrimiento ni el dolor, pero evidentemente le da sentido a algo que es parte de nuestra vida y que es inevitable, el sufrimiento, el dolor, el fracaso, la soledad, es decir, aquellas cosas que lo, lo vemos como, como lo amargo, como, como lo que no, no quisiéramos vivir, nos toca en algún momento, tarde o temprano, vivirlo. Así como nos toca lo otro, como decimos, las mieles del éxito, también nos toca esto. Pero, pero vaya si para nosotros ser cristianos tiene sentido el sufrimiento, porque el sufrimiento, la dificultad, la persecución, la soledad, la angustia, todo tiene fundamento en Jesucristo Jesucristo que al vivir su pasión, que al cargar la cruz, que al llevar en esa cruz toda nuestra realidad, todos nuestros pecados, el que no era pecado, todo lo que tenemos en nuestro corazón y transformarlo en, de muerte en vida, en esa realidad se fundamenta esto que acabamos de escuchar. Jesús dice felices, felices aquellos que tienen alma de pobres, felices los que son afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacientes, felices los que son perseguidos. Porque, en definitiva, la felicidad no radica en el mal o en pasarla mal, radica en el sentido que nosotros le demos a eso. Todo cristiano está llamado a pasar por la cruz, como el mismo Jesucristo pasó por para nuestra salvación. Pasar por la cruz es eso, es pasar, no quedarnos, pero sí pasar. Porque en la medida que también nosotros somos crucificados con Cristo, vamos a ser resucitados con Él, como dice la palabra. Y ahí está la clave y el sentido. No nos regodeamos en el dolor, en el sufrimiento, pero le damos el sentido cristiano. No podemos evitarlo, no podemos anestesiar nuestra vida. Tenemos que enfrentarnos a esos momentos con la certeza de que esto pasa y que siempre la salvación viene después de la cruz. Por eso no tener miedo si nos toca vivir estas situaciones. Y recordar las palabras del Evangelio, felices, porque van a ver a Dios, porque tendrán la recompensa, porque los profetas también fueron perseguidos como ustedes. Es la certeza de que Dios no nos abandona particularmente,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 ...porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz...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 esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor yo no soy digno, digno de que entres en mi casa, pero, pero una palabra, palabra tuya basta para, para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.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 tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor